Todo está tranquilo en la ciudad Las luces se encienden bajo una noche estrellada Y abrazando a mi almohada Miro desde la ventana Los momentos llenos de felicidad Siempre hay algo que quiero decir a pesar de la distancia Estás muy presente Pero siento de repente Que estás siempre en mi mente que es difícil olvidar Lo que vivimos Como la lluvia que cae Sobre las flores que se abren Estas emociones muy Muy lejos deseo estar Serios. Y también para sorprendiz, me Con cariño. Y para las chicas de ojo. Las quiero. Siempre hay algo que quiero contar. Nunca es tarde para expresar todo lo Siento. Quiero sentir tu sonrisa, igual a una suave brisa, que prepara de un soplido estos recuerdos. Como los siete colores, de un enorme arco todo lo que siento Respi...